Los resultados de la aplicación de productos NSP. Miopía progresiva en un adolescente. La miopía progresiva es un problema mundial. Este artículo indica el número de estudiantes con miopía. En 2019, hubo un 44,6% de estudiantes miopes. En 2020, ya hay más del 55% de ellos. Hoy les quiero contar el resultado en una adolescente con miopía progresiva. Un niño de 13 años ha crecido dramáticamente en los últimos dos años y su visión se ha deteriorado drásticamente. A la edad de 10 años, la visión era de menos 3,0 dioptrías en ambos ojos. A los 12 años, ya menos 4,5 dioptrías. Ya a los 13 años, ya menos 6,5 dioptrías. Esto se llama miopía progresiva si la visión se deteriora en más de una dioptría por año. La miopía. Miopía, superior a 6 dioptrías se denomina miopía alta. Se sugirió una operación. La escleroplastia es una operación oftalmológica cuyo objetivo es fortalecer la esclerótica del ojo para estabilizar el proceso de miopía progresiva en niños y adolescentes. Miopía progresiva, la visión se deteriora en más de una dioptría por año. La miopía, miopía, superior a 6 dioptrías se denomina miopía alta. Sucede que el crecimiento rápido en sí mismo introduce disonancia y aumenta los riesgos para la salud. ¿Los huesos se estiran rápido? Los huesos se vuelven más largos, pero si no están llenos de calcio, minerales, vitaminas y proteínas, su masa no crece lo suficientemente rápido. Alargar el hueso sin aumentar su masa significa que el hueso se volverá más frágil. El aumento de lesiones en niños de rápido crecimiento puede explicarse. Pero es mejor no explicar, sino prevenir. Una cantidad suficiente de vitamina D, calcio en la dieta diaria puede proteger al niño de las graves consecuencias de las lesiones. Todos somos muy conscientes de que el calcio debe estar en una forma que sea ideal para la absorción. El crecimiento rápido es un factor que provoca la progresión de la miopía. Muy a menudo, la miopía, miopía, es causada por un cambio en la forma del globo ocular, alargamiento de su eje antero posterior, para un buen suministro de sangre. Cabeza y órgano de la visión, la columna vertebral debe estar sana. Esto significa la saturación del tejido óseo con calcio, que se absorbe idealmente. Y la saturación obligatoria del tejido cartilaginoso con chondroitina. El rápido crecimiento del niño. Motivo de alegría, los niños crecen, es maravilloso. El rápido crecimiento puede crear problemas. Este es un factor que provoca la aparición y progresión de la miopía. El rápido crecimiento de los huesos tubulares en el contexto de una nutrición deficiente puede ser la causa de la osteopenia. En relación con la columna vertebral, la rarefacción del tejido óseo bien puede crear problemas. A nivel de la columna cervical, es posible el agotamiento del flujo sanguíneo cerebral. El órgano de la visión se nutre de aquellas arterias que están íntimamente conectadas con la columna cervical. Condroitina como parte integral del cartílago. No hay contraindicaciones para tomarlo. Para niños y mujeres embarazadas, puede y debe usarse para fortalecer los cartílagos y los ligamentos. Condroitina como parte de dichos productos NSP. Condroitina NSP. Flex NSP. Everflex contiene chondroitina, glucosamina y MSM. Cómo se relaciona el suministro de calcio y vitamina D al cuerpo del niño con la visión. Conectado directa y directamente. El cuello es un eslabón importante en el suministro de oxígeno y nutrientes al órgano de la visión el suministro de sangre al cerebro y al órgano de la visión depende del estado de la columna cervical calcio con vitamina D para la salud ósea condroitina o everflex para soporte de cartílago ojos perfectos un producto para todos ingredientes vitaminas A C E zinc cobre selenio luteína zeaxantina una mezcla de carotenoides betacaroteno Alfa-caroteno, luteína, licopeno, ceaxantina y criptoxantina. Extracto de raíz de cúrcuma. Extracto de fruta de arándano. Zaurina, quercetina, clorofilina sódica de cobre. Información del sitio web de NSP. Ojos perfectos. Esta fórmula rica en carotenoides se basa en los resultados del estudio AREDS en 2001 y 2006. El primer estudio encontró que una mezcla de vitaminas C y e, betacaroteno, zinc y cobre ayudó a reducir el riesgo de degeneración macular avanzada relacionada con la edad, AMD, en un 25% durante 5 años. Un segundo estudio agregó luteína, ceaxantina y ácidos grasos omega-3 a la mezcla para obtener beneficios adicionales. Nuestro socio de luteína en la India suministra semillas no modificadas genéticamente a los agricultores locales y está totalmente comprometido con la sostenibilidad. También trabajan con el Instituto Oftalmológico Indio Sankar para ofrecer a los residentes locales exámenes de la vista, anteojos y tratamiento de cataratas gratuitos, que es una causa común de ceguera en la India. ¿Qué productos son similares a Perfect Zinc. Clorofila. Fórmula protectora. Curcumina. Esta combinación de sustancias no se repite en cualquier producto del mercado de la UE. Una mezcla de carotenoides beta-caroteno, alfa-caroteno, luteína, licopeno, ceaxantina y criptoxantina. Extracto de fruta de arándano. Taurina. Quercetina. Esta es una combinación única de sustancias que fortalecen los vasos sanguíneos. Protegen la retina y apoyan específicamente el órgano de la visión. Otro espectro de antioxidantes está en zambrose y grapene con protectores. Zambrosa. Contiene una composición única. Frambuesa ordinaria. Ordinaria. Uva americana. Los arándanos son altos. Polvo de fruta magnostina. Extracto de piel de uva roja. Extracto de jugo y fruta de mangostán. Extracto de espino amarillo. Extracto de dereza vulgaris. Extracto de semilla de uva. Extracto de té verde. Extracto de jugo de manzana. Uva con protectores. Contiene una composición única. Extracto de brócoli, col. Zanahoria, remolacha, romero, tomate. Cúrcuma. Extracto de la piel de las uvas rojas. Extracto de semilla de uva. Vitamina C, bioflavonoides de pomelo y naranja. Esperdín. Pignogenol de extracto de corteza de pino. Se utilizaron para mejorar la salud de un adolescente con miopía progresiva. Perfectáis una cápsula dos veces al día con las comidas. Grepine una tableta dos veces al día con las comidas durante un mes. Alternaba con Zambroza. Zambroza una cucharada dos veces al día con las comidas durante un mes. Entonces comenzó el mes de tomar grepine. Calcio con vitamina de un comprimido tres veces al día. Condroitin dos cápsulas dos veces al día, se puede reemplazar con Everflex. Un mes después del inicio de la toma de los productos NSP. Reducción de la dosis de Perfectais a una cápsula al día. Añadido lecitina y omega 3. Ambos productos una cápsula dos veces, y juntos. Añadido supercomplejo y bifidophilus. Ambos productos un comprimido una vez al día, y juntos. ¿Qué sucedió? Los primeros cambios aparecieron en una semana. Los dolores de cabeza se han detenido. Eran casi siempre, si el niño estaba en una habitación mal ventilada, si se preparaba para pruebas o exámenes. Imperceptiblemente, la necesidad de acostarse y descansar durante el día desapareció. Antes. Después de la escuela, siempre venía, comía y se acostaba a descansar. No había fuerza y la presión cayó bruscamente. Notaron que tienen fuerzas, no se acuestan a descansar, comenzaron a verse más vivos y alegres tanto en la mañana como en la tarde. El sueño se normalizó, se volvió más tranquilo, aunque no se usó nada especial de los productos calmantes NSP. Esto es lo que sucedió con la visión. La progresión de la miopía se ha detenido. Como era menos 6,5 en ambos ojos, permaneció así después de 1,5 años. La operación no se hizo. Dos años más tarde, la visión se convirtió en menos 5,5 en ambos ojos. No hay necesidad de cirugía ocular. La miopía no progresa en un adolescente. Y ya no es miopía alta. Estado general, notablemente mejorado. La fatiga desapareció por completo. No hay necesidad de acostarse y descansar durante el día, y la carga de trabajo aumenta. Se las arregla, todo está bien, hay fuerza, energía, hay, es interesante estudiar. El mismo conjunto de productos NSP. Hielo perfecto. Calcio con vitamina D. Condroitina o Everflex. Lecitina, omega 3. Zabroza y grepine se alternan. Complejo y Bifidophilus. Se utiliza en muchos casos de progresión de la miopía en niños y adolescentes. Los resultados son muy alentadores. La necesidad de ayuda para los ojos de los niños es muy alta.